tenía pal el y pa ir al estudio pero sin sudor yo no subo pensando que soy un absurdo subiendo en el ranking sin ser el de turno pero así en mi vida viviendo de lucro haciendo que lo, haga lo que se no pudo y tocar como yo mi esa historia mi ganga yo no tengo nada mi fama y mi historia mi secu sin plata si algo no encaja lo digo en la cara soy más real que lo que dicen entre tu pana sin mi ganga yo no tengo nada mi fama y mi historia mi secu sin plata si algo no encaja lo Tranquilo y cuidar a mi gente No necesito pana que no se fieles Necesito de esos que dan su repa Porque te dan la mano Aunque te remanco Y hasta que solo le cueste Me siento LeBron Tirando su triple, Subiendo de tres Sin fijarme en giles su dueño del game Soy tu desanime Como dijo el tuco me siento y mire Tiempo, tengo tiempo Para darme time Tirar la base y me pongo a rimar Viejos que se quejan de que ya no hay La cosa de antes y empezó a cambiar ya No creo en el dogma de la sangre propia Yo metido en otra No quiero tu torta Quiero toda la joya Colgando del cuello Brindando de rosa Mi pantera Para ahora es muy obvio que iba a decir Pantera rosa Cambiemos eso Dale Saben que no puedo con mi tic no Ellos sacaste me y bailan un TikTok. El reloj tic tac Yo metí en un limbo Por hacer tic secuencia implanta, si algo no encarga, lo digo en la cara. Soy más real que lo que dicen ser tu pana. Sin mi ganga, yo no tengo nada. Mi fama y mi historia, mi secuencia implanta. Si algo no encarga, lo digo en la cara. Soy más real que lo que dicen ser tu pana. <coughs> Para. Run, run, tu metido en el limbo, bla, bla, te ocasiono un sismo, bla, bla, lo mío, bendito mama. Lo veo y me río. Run, run, tu metido en el limbo, bla, bla, te ocasiono un sismo, bla, bla, lo mío, bendito mama. Que no solo como yo no puedo empezar de mi flow Tengo mi don do yo no tengo nada, mi fama, mi plata me vuelve historia si algo no encaja, lo escupo en la cara. Si más real de lo que dice tu pana. Si mi ganga, yo no tengo nada, mi fama, mi plata me vuelve historia si algo no encaja, lo escupo en la cara. Si más real de lo que dice tu pana. Run run, tú me en el limbo. Bla bla, tú un SISMO Bla bla, lo mío bendito MAMA Lo que me río. Run run, tú me en el limbo. Bla bla, tú ocasionó un SISMO Bla bla, lo mío bendito MAMA